Oiga, chito, chito que mamá se despierta. ¿Ya van a llegar? Que No encuentran la dirección. Ay, qué sí, sí, es por esa. Volteen, está en una esquina. Listo, listo. Ya saben, ¿no? Me acompañas. No, ve tú, tranquila. Bueno, dígale algo Ay. para que se asome. qué me invento. No sé cualquier cosa. Mamá, un loco está escarbando la basura. Ay, no, madre, la sacamos muy temprano, hombre, no sí. en la casa de la señora no a escucar la Sí, es esta esto qué ¿Cómo es? ¿Cómo lo ensayamos, muchachos? Un, dos, tres, ¡cuá! Pa' usted, mamacita De bróculo rico con amor De toditas las señoras que mi Dios puso en el mundo mi mamita es la mejor Ella es como un angelito que me cuida y que me quiere Y apellidos me educo Mi mamita es la más linda pero cuando está mal genio. voz tan melodiosa se escucha por todas partes cantale tan fama yo, voy a contarles un poco de lo que mi madrecita me dice con mucho amor si su mami no le ha dicho alguna de estas frasecitas que usted a usted alguien lo adoptó Levántese jayanazo, mire ya la hora que es Organice su chiquero, ya le apestan esos pies Vaya vez ese rabo, pero restéguese bien trazito de la oreja y entre los dedos del pie No me conteste carajo, tampoco rejunje No me ya que el mascadero de un golpe se lo voltee Hable con la boca llena, se contesta, sí señor ¿Ya habrá hecho las tareas o tendré que hacerlas yo? Está lleno de lagañas, mire cómo se chorrió Sáquese eso de la boca? Parece como un varón Salude a toda la gente, pero no sea tan confiado Ese amigo no me gusta, es como raro ese muchacho Esa novia que usted tiene lo cogió juez de marrano Peluquiese ese mechero, no será que está fumando Como hay tiene la sirvienta, no me ayuda ni a trapear Cuidadito digo algo, igualito a su papá Usted tiene que ser alguien, mire al hijo de la comadre Se van a acordar de mí, están buscando que me largue ¡Éntale brújulo! ¿Qué crees que estoy haciendo? Cuélgueme ya ese aparato eso no es para hacer visita. Usted no paga el recibo, su papá lo necesita Mientras yo esté en esta casa, usted no se manda solo Qué rico es el hotel, mamá, a mí no me abra los ojos Usted no tiene vergüenza, váyase por el andén Me le baja ese tonito, yo le pego, es por su bien Me quité el pan de la boca para dárselo a usted. ¿Cuántos niños lo quisieran? Coma y no pregunte qué es. No me esculque la cartera. Le voy a quemar las manos. Si llora encima, le pego. No pelea con sus hermanos. Peínese, la besé. Mire cómo se volvió. No se sube en esa joda. Deje quieto, eso por Dios. Tómese toda la sopa, y no la embuto Se me come el coliflor porque tengo un hijo bruto Venga acá, ¿qué hace ahí? Baje, suba, apure, corra, quítese, siéntese Ya me estoy volviendo loca, no discuta, no me alegue No me diga nada más Y si no entienden por qué es porque yo soy su mamá En efectivo su merced Ahora está infeliz por venirte a burlar de su mamá Mamá, pero es algo gracioso Y es que yo tengo cara de payaso, ¿o qué? Mire, señor, haga el favor y se larga, por donde vino? Pero es que no hemos terminado ¡Ay, me importa un pepino! Vamos, muchachos, vamos, vamos Haga el favor, rápido, se largan Amiguito, vamos, vamos! ¡Oleguito! ¡Oleguito, le aburaste de su madre! Y el otro año, dígale a su hijo que en lugar de serenata le compre un saco ¡De loca! ¡Ay! Bueno, si les gustó el video, aquí les dejo las redes de Hasami y las medidas para que nos sigan. Miren, aquí pueden tocar con el dedo para suscribirse al canal de Hasami y aquí para suscribirse al mío si les gusta el video. Compartan. Oiga, ¿Qué? No sé cuánto le pagó al viejo ese? Pues todo lo que tenía en el morranito. Oiga, todo eso. ¡Oye, hombre, me hubiera comprado que seamos calzones que no tengo! Hubiera quedado más feliz. ¡Venga! Que